Este muchacho en la última nota que hicimos se rió de vos, se llama Juaco y ahora le responde Momo. A ver, que un poquito ¿eh? y que le meta un poquito más gimnasio que está flaquito. Está Bien. Flaquito. Pará, pará, pará. ¿Vos me estás hablando del pibe que quiere ser Momo? Ah, quiere ser Momo él? Él quiere ser Momo, pero yo ya lo sé. A N ver. N nómbralo porque viste por él. Mira, te la voy a decir, Juaco. Quería fama como le dijo el Duque al Volti. Quería, no. ¿quería fama, te la voy a dar, Juaco. A vos te le digo. ¿Vos querés ser Momo? Coscu y Momo, ¿sabes qué? Hubo uno solo. Hubo una sola dupla, Coscu y Momo. Pimpiano Joaco, uh, es un plagio, ¿entendés? Tiro también a Pimpe. Pimpiano también cae en la bolsa. Eh, y te digo, yo, la de que está finito, que es yo, mi brazo debe ser del cuello, debe ser de tu tamaño de tu cuello. Así que tened cuidado. Eh, pero no la voy a correr por ahí. Sí les voy a decir, chicos, les falta tomar mucha sindor para poder llegar a meter un IRL como Coscu y yo. Pero bueno, no sé, todo no se puede en la vida. ¿Lo bifié mucho? No, no, estuvo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Full Heart TV. Hoy tenemos una sorpresa porque lo venían pidiendo y mucho. Tenemos un entrevistado especial. Adentro de este lugar, mira, estoy en Bulletify. Adentro de este lugar no solo vamos a encontrar a las mejores hamburguesas sino que también vamos a tener a uno de los streamers más reconocidos de la escena, uno de los que nos faltaba, una figurita que nos faltaba, figurita difícil pero no porque no haya habido encuentro, sino porque no, nos, no teníamos la posibilidad de vernos y nos citamos acá y nos vamos a ver, vengan que tengo una sorpresa para mostrarles. A ver, a ver, a ver, a ver cuál es la sorpresa. Tan esperado, tan pedido. Gracias, querido, por estar acá, gracias, Momo. ¿No sabes la cantidad de mensajes que estaban llegando? ¿Cuándo Momo? Cuándo, Momo, cuándo Momo. Bueno, Mujeres, hombres. Todo. No hay que cerrarse. No, para <risa> nada. hay que cerrarse. Para nada. Aparte todo, nunca, todo. nunca hay que decir nunca, ¿no? No, por eso, tranquilo. Ya no es no sabes, el día larga, de mañana. La vida es larga, muchachos. Totalmente. La vida es larga, no, pero en serio, muchos pedían. Y nosotros aclarábamos que no estamos haciendo nota con por logística, no por otra cosa. De hecho, lo cruzamos en la AGS pasada hace un montón. Es verdad. Y habíamos quedado en hacer algo y bueno, por suerte te, te tenemos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, primero que nada, eh, bueno, felicitaciones por todo, pero vamos a hablar de lo último. ¿Qué es esto de PIC? ¿Te metes en algo más parecido a lo nuestro, más parecido a la tele? Sí, qué sé yo, no sé. Fue como algo versátil. O sea, quería ponerme a prueba a mí mismo decir, bueno... A ver, eh, ¿hasta dónde me da el cuero? Y realmente lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Eh, me agarró en un momento complicado porque yo en realidad estaba pensando más en irme a, a Barcelona a transmitir. Tenía la, la posibilidad, la oferta. Eh, bueno, yo tengo la doble nacionalidad italiana, así me puedo quedar todo lo que quiero. No tenía problemas de ningún tipo. Y cuando llegó la oferta de PIC, dije, bueno, juntémonos a hablar, veamos cuál es la idea. Para el que no lo sabe, transmisiones en Twitch, 24 horas, 7 días a la semana, con algunas figuras... Con una gran figura. Estás como medio encabezando, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... responsabilidad? O sea, cierro la semana yo, el domingo. Que es como decir, bueno, van a estar todos expectantes a ver qué hace Momo. Porque aparte tengo que grabar en el estudio grande. Bien. Solo. Yo soy el que está solo. No tengo partner de nada. Eh, nunca hice tele. Bien. Tengo que estar con Cucaracha, con los productores demás. Eh, es mucha presión, pero también es... Eh, una, es como te digo, es una prueba a mí mismo Son 24 horas de transmisión Que en realidad son 12 horas de transmisión de contenido claro. Con cada uno con sus programas Y después 12 horas de retransmisión eh... sí que Capaz se va ampliando eso con, el, con sí. el tiempo Porque seguramente Pero está bueno lo que decís Porque alguien que te ve Vos ves esas cámaras sube esa Y dice, Momo, se la revanca Si Momo transmite horas y horas, streamea Claro, pero no es lo mismo estar frente... A, no sé qué cámara tendrás, pero la camarita que tengas o, No, estás bien equipado, estás bien equipado igual Yo tengo, sí, sí, justo? muy bien equipado, bien equipado Muy bien equipado y tiene mucho que ver Gaby de, de Full Hard. Estás bien equipado, pero bueno Más allá de eso, no es lo mismo estar frente a la camarita Que tener que tener por ahí una o dos cámaras, eh, Tres cámaras. Director Tres cámaras, director eh, Tengo un director de producción mío, de contenido Un momo con presupuesto Un momo con presupuesto Bien, pero es un momo Un, ¿Un momo con, con... billetera Vamos con billetera, pero al que no le va mal, porque tenés un main sponsor grosso, de hecho, ¿cómo, ¿cómo fue este año? ¿Cómo ha sido este 2019? No, la verdad es que muy contento, porque creo que tengo un sponsor que muchos quieren eh, y que no se la juegan por cualquiera, me pusieron en valor ellos en el sentido de decir, bueno, mira, en Latinoamérica sabemos todo lo que es para las marcas poner un streamer y bancarlo, sabemos que no lo hace casi ninguna marca... Uh -huh. Que lograr que te sponsoren eh, y te paguen por un esponsoreo es algo muy muy grande. Y más cuando la marca es internacional y es, y, y es tan buena, eh, yo creo que, en porque no la voy a caretear, o sea, sin dar nombre de nada, hay dos o tres marcas que son las que más me gustan y puedo cerrar con una de las que más me gusta Entonces vos decís, qué bueno, y, y poder disfrutar de, de tener los productos que vos, qué sé yo... Los headsets son mis headsets favoritos. Te iba a preguntar, producto favorito dentro de la marca. Headset, el void blanco. El void blanco wireless. Eh, para mí es insuperable. En calidad. En, en calidad de precio para mí es lo mejor. Pero eh, la comodidad que tiene ese auricular de sacártelo y tener una. No sé, hace 50 metros seguís escuchando. Es una locura. Y, y tiene buena batería. Y lo metí en la mochila. me pasa mucho que eh, cuando tenía otro. Sí. Eh, los metía en la mochila y se verga uno. Claro. Mal, porque sí. claro, vos metés la mochila, va, se va a hablar. Estos giran, entonces, eh, no sé, locos, son increíbles. Te veo enganchándote con otro tipo de marca, otro tipo de acciones. De hecho, muchas veces las marcas no saben cómo reaccionar ante situaciones y ustedes con la experiencia podrían manejar los canales de comunicación de marca. Vos estás laburando con un main sponsor ahora, por ejemplo. Sí, yo, <ríe> por ejemplo, con, con, con Corsair... No es que lo fui a buscar, eh, pero fue como un encuentro bastante, ¿cómo decirlo? Consensuado, estuvo lindo. Se querían, se querían y se encontraron. Porque era, claro, ¿viste cuando eh, tenés ese crash con el con el amor de, del colegio? Y no te, capaz que no se dio en otro momento. Y terminaste el colegio y se dio. Con Corsair fue así, eh, una marca que siempre quise tener. Empezamos el proyecto de la cabina de streaming. Eh, y Corsair ya estaba dentro, como el gato y Corsair, claro. que tenían los productos con los que yo transmito. Entonces dijimos, bueno, Momo transmite con esto, pero estaría bueno poder que Momo los muestre y los use como él, ¿entendés? Usarlos personalmente. Eh, insistimos mucho, ellos no entienden que en Latinoamérica puede que no haya el presupuesto que hay en otras regiones, pero que a nosotros nos ven muchísimos pibes y que yo te puedo asegurar que, y esto estoy más que seguro, que los auriculares que uso yo o el teclado que uso yo no lo conocía nadie. Y hoy hay pibes que dicen, ¿dónde compro los Blanco, blancos? ¿entendés? Claro. Y se compran los mismos y no sabían que existía. Uno, uno pregunta cuando ve una carrera que va creciendo, como la tuya, surge ahora lo de PIC, pero pensando más en, en tu camino solo, ¿de qué manera podés vos mantenerte en tu esencia, haciendo lo que haces, lo que te gusta, y también vivir? ¿Por qué hay que vivir? Porque muchos se quejan de eh, las publicidades o los ads dentro de un Twitch, dentro de un mixer, pero son también formas de ustedes tienen de subsistir. A nosotros no nos gusta, como a mí tampoco me gusta ver un video y tener que, en Youtube, quiero escuchar un tema de Duki y me tengo que bancar 5 minutos de ta-ta-ta, ¿entendés? Y vos decís, bueno, pero también la realidad es que el tipo trabaja de eso. Si no, ¿quién le paga? O sea, no podemos hacer todo por altruismo porque si no, yo les dije siempre lo mismo. Gente, yo dejé mi trabajo, dejé un poco mi vida formal para hacer esto. Bueno, pero ¿de qué vivo? O sea, si mi vida formal era la que, la que me cortaba el tiempo, pero a la vez... Era la que me financiaba, si no me financia nada, sí. no hay stream. O sea, va una mano de, uno de la mano del otro. Yo creo que a veces, por suerte, nuestro público igual es recomprensivo sí, eh, sí. comprensivo. Como que eso ya lo entiende, lo valora, te banca mi, mis moderadores. Tengo como 15 moderadores con los que tengo un grupo WhatsApp. Y son los que están todo el tiempo diciéndole a la gente, qué sé yo, aprieten F5 para darle visualizaciones, eh, donen Sparks, que son gratuitos en Mixer. Hagan esto, hagan lo otro y... y para, para la gente, en teoría, es molesto eso. Pero no, el público mío, por lo, por lo menos, es, es muy copado. Es que el contenido, para hacer contenido, detrás de cada contenido hay costo. Hay costo de las personas que están ahí detrás de la cámara, de los editores. De hecho, tienen una gran comunidad ustedes porque tienen editores, tienen diseñadores de calidad y mucha gente que muchas veces dice no, lo hago por vos. Y vos decís, no, pará, es un laburo. De hecho, hoy tuve pasa. esa charla con el editor mío. Todos trabajamos de algo. Yo... He trabajado de mil cosas, hasta trabajé de procurador en un estudio jurídico. Y si me hubieran dicho, che, por más que yo sea burlándote o lo que mierda sea, sí. che, no, te readmiro, quiero trabajar gratis. Y vos después sí, no tengo que vivir de algo. Y después ya llega un momento, entonces viene el tipo y te dice, che, pero boludo, se te pasaron dos oficios, estamos fuera de plazo. Bueno, pero no me, tampoco me rompa tanto la bola pues lo estoy haciendo de onda. Entonces a mí no me da decirle, che, gente, estamos atrasados con los videos. Y bueno, vamos, pasa que tengo otra cosa de laburo, tengo... Entonces, yo quiero pagarles, por, primero, porque es lo que se merecen. Y segundo, porque eh, yo te quiero exigir, pero no porque yo quiero, sino porque es una el dinamismo de lo que hacemos. Vos no podés no, estar una semana sin subir un video a YouTube, como una locura. Eh, no podés no tener un editor que, qué que sé yo, no sé. Hay veces que los formatos salen mal, que el audio sale desfasado. Yo no sé de tanto de edición, ¿viste? Entonces, prefiero tener la calidad y tener un, una persona que tiene que ser de confianza. Eso... Y fundamental. Espectacular. Bueno, ahora seguimos, pero mira lo que llegó. Oh, ya tenemos, eh, listos para claro, comer. ¿sí? Y sí, mira, vos no estás comiendo. Aviso que Momo la no está come. Comiendo. O sea, vos que está comiendo. Igual, pero desayunás a las 5 de la mañana. Respetame, no jodá. Me, me no a... joder con la de... Me perdí a las 5 de la mañana. ayuda porque no te la creo. Y mucho no me ayuda, mira cómo estoy. Pero mirá. mira. ¿Eh? Bueno, el, de... lo de las 5 ¿Eh? No, ¿qué para, vos? qué para vos. querés comer vos? 5 de la mañana es joda, vos me estás jodiendo, no de te la quedo ni medio. 5 de la mañana me desperté, mira Con el hambre que tengo, bueno. Ahora seguimos con más momo, con más beef. Nos va a hablar un poquito de los viajes que se vienen. Nos va a hablar un poquito de la dinastía, nos va a hablar de todo. Nos va a hablar de Platense. Uh, uh. Aunque sé que más hincha de Platense es Straca que él, ¿no? ¿Eh? No, boludo ese, no. Straca, si estás viendo esto, ¿sabés? La, el, pero los años de cancha que te faltan para no, no, no. Pero También lo bifeo a Lo bifeo se viene Bif, el ídolo de él. ¿Quién es Diego Díaz? ¿Hincha de San Lorenzo? No, pero no es Diego Díaz, ídolo. ¿Eh? es ídolo. ¿Cómo No el ídolo de Diego Díaz? No. Es Diego Diego? no. no me bueno, nosotros, bueno, en un ratito hablamos y seguimos con mucho más momo. sigue llegando viendo para quien es? me mandaron a subirlo para acá, de protesta ah, muchas gracias vamos a arrea de mí, mira lo que es esto mira lo que se pide para como? seis pisos se pide momo, mira se reía de mi uh, pobrecita esa es como la de la cancha no no? mira, voy a decir una cosa yo de las mejores sorpresas de la cancha la cancha la de una cancha Sí, lo corta. No, no, no, no. Vámonos. Debe ser de perro, de gato. ¿Lo único normal. No. Son muy cuerpo No Olvidar. No, me muero. Me voy a sacar una foto. No, no, no, vení, vení por más que se. Del... <risa> por... de... Anda a laburar. Estás un poquito mejor, alimentado. Vamos a seguir. Vos no comiste. Ahora te voy a traer algo para sorprenderte. ¿Me vas a sorprender? Te va a gustar. ¿Hay gente que me puede sorprender todavía? S con comida, sí. Creo que por ahora con Hay comida. Hay pocas personas que me pueden sorprender, pero te voy a tener fe. ¿Quién pero... fue el último que te sorprendió? Martín. ¿Con qué? qué locura? No, el otro día fuimos a, a Colta, viste la fiesta no, de... No, no, no, no. Bueno. Y viví la situación más bizarra desde que lo conozco a Martín. Y como supo que estuvo en falta conmigo, ah. me senté a streamear y me dice, ¿querés comer algo? Bueno, dale, vamos a comer, volvemos vamos a prepararnos. No, no, no, no. Yo te hago la comida, te traigo, me daba de comer en la boca. Bueno, esa, este. esa fue la sorpresa. No deja de sorprenderme. ¿Cuál fue la macana que se mandó? ¿Se no, se <risa> no se puede contar. Si no se puede contar. Y no a la, la gente. No, si no, no la no. contaron ustedes, porque no se puede no contar. Me de, no, no es que no, en stream, viste que nosotros en stream sí, contamos eso, casi eso, todo. Si no se puede contar en stream, no. Heavy. Se divirtieron bastante en esa previa. Los vi, mucha anécdota. Hacía tiempo que necesitábamos algo de eso. Ven, le dieron duro. Sí. Y era volver a, a la old school del no, no. de stream de la Cost O sea, nosotros empezamos con eso. O sea, la Cosco empezó con nosotros dos. Y, y hoy, qué sé yo, volver a reencontrarnos con eso. Que quizás la distancia, porque no es otra cosa. Es que él es tan tigre, yo estoy en la plata. Su estilo de vida no es compatible con el mío. Eh, a aquel le encanta estar ahí en el Delta, ¿viste? Todo? Yo estoy encerrado dos días, loco, y quiero... no no él no sale, cosa. a veces que no sale. De... No, no le importa. <risa> él te dice... Che, vamos a hacer mandado, va y compran el coto como para vivir un mes. Sí. Y viste como cuando ves la, la, las películas yankee sí, que, sí. que se aprovisionan porque viene la... Está eh, ahí el Hernando, la... está ahí, ahí. El loco... Y ahora tiene el gimnasio ahí así que no sale más. No, olvidate, ya está, ya está. ¿Le metes al gimnasio? ¿En qué momento del día vas al gimnasio? No. No vas. Tres veces. Ponele, en, en el mes iré Ay. seis veces, siete veces. En el mes. Ah. Voy cuando tengo tiempo, la última vez la aposta es que Mixer me, me, me liquidó un poquito. ¿Ah sí? No, nos dio fuerte más que tenés evento, viste que estuvimos en el evento de Córdoba con venex claro. y con Corsair, eh, yo ahora tengo que ir a Córdoba de vuelta, eh, Capital Federal siempre también, entonces estoy todo el tiempo viajando con streaming, qué sé yo, tampoco tenés mucho tiempo, es como que tenés que hacerlo para sentirte bien, es parte de, de, de estar saludable que aparte en lo nuestro es re importante. Claro. Si comés mal, o sea, yo lo digo siempre, tío, chico, tampoco es sentar en una computadora, a comer porquería todo el día, no hacer una mierda y, y estar eh, mal alimentado. En una, es, es re sedentario el, sí, en nuestra vida. Y genera problemas de salud. Tenés que combatir ese sedentarismo sedent casi obligándote a salir, no, caminar, totalmente, a vuelta, totalmente. no no podés no hacerlo. El otro día estaba viendo un streamer estadounidense que convive alrededor de basura en la pieza. No me lo podía creer. Yo hice una video reacción porque uh -huh. digo... No puedo creer, el tipo estaba fuera de juego, estaba sentado así, había un montón de basura a su alrededor y comida, cosa. ¿Viste llego nada? Bueno, eh, tampoco al extremo así, pero. ¿Qué Preferiría ser jugador de latencia antes que streamer. No. Mira la que te tiré, eh. Uy, boludo, Alex. No, no vale no. que se, no vale que se, que se, se tiró. No, no, no sé ama ah, el stream. Yo dejo todo, todo lo que tengo lo dejo por ser jugador de San Lorenzo, pasa que no me da la pierna. Para, ¿sabés qué pasa? Que vos sos, a ver. Yo ya estoy en la edad de retiro además, pero. Hoy platense está muy bien, y un salario de un jugador platense es un salario copado. Ah, ¿sí? Mm. Sí, ganas sí, muy bien. Ah, mira. <coughs> pero, a ver, si vos me decís... La 10. Sí, sí, sí, sí. La 10 de platense. No, no, palense. sí, sí, sí. No, no hay duda, no, no. Pará, pará, pará, pará. Dejo todo, dejo todo. Yo juego, gratis. Expliqué. ¿El no? Él le cobra? Yo juego gratis. No, no, pero, ay, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? Sí, boludo, ¿Qué te lo sí. ¿Qué te hace? No, jota, boludo. Yo juego gratis. Nah, no un de botines? Yo juego gratis. Yo juego gratis. No. Yo juego gratis. Yo equipo Yo también. ¿Vos también? Obvio. Y después veo como la gano, La gano por otro lado. O sea, que me ¿Al final? Ganar, no, ganar, tío, ganar. Tío, estamos hablando de es nah, un pezetero. Un pezetero. <risa> <risa> <risa> Eso es un pezetero. No. Un y pesetero. Esto es, es va completo, Es mercenario. Pe no, no, olvídate. Es numeral momo, es momo mercenario. Es es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Momo, tirapiedra, pesetero, Mercenario. Le fuimos al corazón, le quisimos preguntar si quería ser jugador de Platense y lo Lo podemos llevar a la cancha de los San un día para que vea... Sí, muy de Platense. De no, después vamos a ver a Platense un día. A, mira, fui a ver a gimnasia, a estudiantes. He ido a ver otros clubes de la B. He ido a ver los clubes en los club, que jugué. Bien. Ninguno, ninguno me puede generar lo que dice. Imposible hay chance, cero, olvídate. No hay, no hay una posibilidad. ¿En qué momento la viste? ¿En qué momento estabas laburando y dijiste... O fuiste haciendo progresivamente, ¿no? Pero en qué momento dijiste, para, para, es esto. En realidad el que me lo hizo ver fue Martín. Eh, Martín fue como más visionario. Él la vio hace mucho. Y él apostó... Porque, a ver, esto es como el Bitcoin. Cuando el Bitcoin recién empezaba, ¿Cuánto eran? 10, 20, que eran unos locos, unos boludos, sí. y son los multimillonarios. Eh, ahora invertir en el Bitcoin, sí, te sale carísimo. Y es una inversión segura, ponele. Eh, con la diferencia de que acá sí, por más que tengas la plata o tengas todo, si no tenés el carisma, la personalidad, por eso, eh, no hace falta para ser streamer. En stream no es tan segura esa, esa inversión. ¿Cómo? Cuando yo entré era como nos divertimos, eh, algo entre amigos, voy al stream de él, hago la segunda, te banco... Eh, y yo le, él me decía, no, vamos a vivir de esto. Y yo le decía, boludo, no, yo voy a estudiar, voy a trabajar. Como que tenía la en la cabeza la, la estructura que me había puesto viste mi, mi crianza, mi educación. Y cuando me saqué el chip y dije, bueno, esto puede ser, loco. Bien. Y eso hará tres años. Que dije, bueno, Martín me convenció, hazte un Instagram, hazte un canal de YouTube, esto, lo otro. Y ahí empezó el proyecto de La Dolfina juntos. O sea, fue una idea de él y mía. Eh, de la streaming house y salió mal el proyecto de la plata y cuando salió mal de la plata dijo bueno no nos vamos nos vamos al delta Digo, no, mi límite es ese ya el límite es ese ya está eh, era la plata era no quería decirte de ahí no la calidad de vida que tenemos nosotros en la ciudad de la plata es incomparable con cualquier otra cosa capital federal y demás es incomparable ah bueno mira mira mira tenemos sorpresas no, mirá, ¿qué es esto? me puedes explicar qué es que esto es vení vení qué es esto son unos deditos de queso frito provenientes de Venezuela, de eh, tradición de nosotros, Bien. Eh, tiene va? queso palmita, es un queso que utilizamos allá bastante, bien. Eh, la salsa es una mayo-cilandro, está bastante buena. ¿Una qué? mayo mayores, cilantro. Mayones y cilantro. Sí, eh, y cilantro. Sí. Ah, sí, tiene otra par de cositas, pero bueno, secreto de la casa. Lo amo, ¿eh? ¡Apa, apa, no quiere spoiler, ahorita si le cagamos la... Muy bien, muy bien, escúchame, gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Hablando de comida y cocina, ¿se puede venir un momo cocina? Estuvo siempre el, el piloto, está grabada la presentación, nadie lo sabe, tengo un uniforme hecho Bien. con mi logo y todo. Eh, me gusta mucho la cocina italiana, lo sabe todo el mundo. Sí. Suelo mi, o sea, mi terapia y los domingos cuando puedo descansar de la, de la vida y del stream y demás. es Me levanto temprano, uh -huh. me pongo a amasar, hago algo que es como, para mí es, el arte culinario es súper es relajante para mí, o sea, me sirve un montón. Y nada, es, sí, me encanta y espero que... ¿Quién te dice...? Por ¿Puede ser ahora? Puede ser ahora. ¿Puede ser ahora? Te hago dos consultas. Una por algo que te haya avergonzado hacer en stream. Pensalo tranquilo, puede ser una boludez o puede ser algo más groso. Y después te quiero preguntar por alguna situación que dijiste, la puta madre estaba buenísima para streamear. ¿Qué cagada que no pude streamearla? No sé, una boludez estabas de viaje, viste algo. Eso. Ah, algún viaje. En viaje, <risa> si yo llego a streamear lo que viví... Por ejemplo, en un hostel, estaba en Barcelona en un hostel, sí. que era un hostel party, o sea, vos arriba tenían las habitaciones y abajo era un quilombo. Sí. Y todos los días pasaba algo y ahí, tengo un video ahí en Instagram subido, eh, de un loco que lo disfrazaron de poronga inflable sí. y el loco estaba mamado. y eran las 8 de la noche, cayó al hostel, no era del hostel, la de la recepción se empezó a preocupar, no sé qué, el loco empezó a vomitarse adentro del, del disfraz, vomitaba adentro. Y todos cagándonos de risa, bueno, pero vos decís, bueno, eso pasa... No, no era todos los días algo nuevo. Todos los días pasa alguna vez. Yo digo, si yo llego a aprender un stream con una cámara en este hostel, no sé, tengo que tener 20.000 viewers. La tecnología permite que ahora puedas streamear en cualquier lugar del mundo. ¿Se viene un momo viajero? Ya te metí un momo cocina, ahora quiero un momo viajero. Mucha exigencia te estoy metiendo, pero quiero. Sí. ¿Se viene un momo se viajero? Viene, se viene... No sé si el mes que viene o el otro ah, eh, ah. ya está el primer viaje determinado. Eh, Bombazo, eh. Bombazo. Bien. Y van a recor Vamos a recorrer el sur de Italia, no vamos a estar Sicilia. Así que. Bien. Pero que no, quiera. No, no quiero hoteles cinco estrellas. No. No quiero, no quiero lujo desmedido. Ves en un hotel cinco estrellas? ¿Ves un tipo como yo en hotel 5 Estrellas? No, tres. pero quiero que me muestres un poquito más de, de, del fango de. de Italia. ¿Qué tiene de.? A ver, yo le digo siempre lo mismo, es como. Sin criticar, ¿no? Hay gente que le gustan ciertas cosas, a mí me gustan otras. Yo, en realidad, me interesa ver cómo vive el día a día el italiano, me interesa claro. vivir cómo come, de cómo se relaciona. Yo meto un hotel 5 ya me voy a Howard Johnson, el mismo acá, que claro. en, en Turquía. Exactamente. Entonces... Tienen ciertos estándares que hacen que No, igual, yo quiero entonces. meterme en una casa, ¿entendés? Sí. Si iría a Cuba, iría a hacer lo que hacen la experiencia de vivir con las familias cubanas, por ejemplo. Que vos pagás, creo, 5 cub, 10 cub y vivir con sí. la familia. Eso es lo que yo haría. Aparte, creo que la idea de, de todo lo que yo hago es que puedan acceder todos los pibes. Está bueno, está bueno. Bueno, Se viene el momo viajero, ya lo anticipamos. Te había preguntado si ya tenés la respuesta, si no seguimos. Algo que te haya avergonzado en stream. Un poquito, por ahí no tanto, porque de hecho ustedes son bastante reales las y muestran lo que, que son. Las cosas que cuenta Martín. Cuando habla Martín. Cuando habla Martín de mí, porque no sabes qué es lo que va a decir y te deja parado, ¿entendés? Yo el, la peor fama que tengo, la tengo de él, es una fama que la arrastro hace 4 o 5 años soy el come gordas por excelencia o sea, cuna güero, etcétera todo esto me dicen todo lo mismo fue por una anécdota que contó él de, de, de porque él, a ver, si la piba no es anoréxica, es gorda entonces me comí dos pibas estaba en el VIP, yo era encargado del VIP de Pueblo Límite y estaba con dos pibas que según él, una era un termotanque y la otra era media gordita. No era ni gorda, me importa. no importa. Eh, Momo transmite otro mensaje. Momo transmite un mensaje, ¿no? de que Totalmente. En serio, pero es verdad. Es verdad. Nos gusta la mujer un poquito más. Pues sí, sí, sí, sí. Banco, no. banco fuerte. Está muy bien. Pero bueno, a ver, yo hoy me río de eso y todo. No es que me... Te avergüenza cuando el chabón te pone en una postura onda <risa> y el Momo hace tal cosa. ¿Por qué decimos bueno. hace tal cosa? Entonces empezamos a discutir en stream. Le digo, Ay, pero vos también, boludo. Eh, vos sos un rancio, le digo. Vos me, me criticabas esto a mí, por ejemplo, y vos antes de streameabas me a hacer un cartón de bajio y después ibas y tomabas tu propio medio porque te olvidabas que me ahí adentro. Así que ahí te lo que lindo la streame. se va subiendo. pipón rápido vale. sin pensar no le voy a decir ni una de esas eh, streamer que yo... más te gusta malazo malazo <risa> no, malazo no mister malazo bien. Sí. Bueno, bien Vi el nuevo clip incluso mira malazo si ¿sí estás viendo esto el clip el de soy una gárgola no lo viste no. soy una gárgola Ay, no el streameo mal. todo el día y salgo de noche eh, bueno yo soy fan de malazo fan de malazo más bueno malazo. bien bombazo y el que menos te gusta el rubius es un pelotudo es un pelotudo porque no viene de nuestro palo y tiene el orto de que tuvo en YouTube y se convirtió bien Rubio Rubio hacía algo la vio que iba por el lado del la stream y se convirtió bien sí bueno es como decir eh, no sé Diego Díaz que está en Teys Sport qué bien que la hizo era un defensor de cuarta y ahora es director sí. de tele ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿sabes por qué puede? Porque fue jugador de fútbol en River, punto. Claro, porque tuvo un volumen rubios, tuvo un volumen, tuvo Rubius, tuvo un volumen y de gente... Tuvo un volumen de gente que lo pudo trasladar. Si vos tenés 30 millones de personas y no te puedes llevar a Claro, es verdad eso. Es verdad eso. Viendo el volumen de lo, de lo que tenés de suscriptores... Es estadístico, es lo que nos pasó a nosotros con Twitch. Vos en Twitch podías tener 3 mil viewers. Y hoy a Mixer tener mil y a entender que, claro, una es una plataforma nueva, el otro es una plataforma hace 10 años que funciona. Lo ve, ¿Sabes qué? De esta manera me parece que voy a cerrar el programa. Gracias, no, Momo. Bien. Te estuvimos esperando mucho tiempo, pero salió la nota. ¿Salió la nota? ¿Salió bien? Bueno, salió, salió bien. Dinero. Así que gracias. No, gracias a ustedes. De esta manera llegamos al final de un nuevo Full Heart TV y nos vemos la semana que viene con mucho más Momo, tal vez, ¿eh? porque seguramente quedó algo suelto por ahí.